Les voy a hacer un reto. Es lograr relajarse, tranquilizarse con los ojos abiertos. Entonces, esta meditación, busquen un punto focal donde van a permitirle a su mirada tranquilamente. Percibir lo que sea que tiene al frente. Y esa imagen, poco a poco, me ayuda a concentrarme. A estar despierta, atento, alerta y al mismo tiempo suavemente voy concentrándome en regresar aquí en este preciso instante si todo el flujo de pensamientos de situaciones todo lo que viví hoy me impulsó a llegar a estar en esta silla en este segundo donde logro ir tranquilizando primero al cuerpo tomando conciencia de cómo se siente este cuerpo dónde están las áreas que más se acumuló tensión ¿cuáles son los órganos que quizás no se sientan al 100% con este mismo flujo tranquilo de pensamientos visualizo como cada fibra de este cuerpo cada espacio en los músculos reciben esa misma tranquilidad soltando todas las tensiones todas las preocupaciones todas las cargas volviendo a esa agradable sensación de suavidad livianez y serenidad hasta la respiración misma vuelve a estar tan tranquila refrescando cada célula de este maravilloso cuerpo soltando completamente toda atención con suavidad y con una dulce atención dejo que esta energía tranquila refrescante le llegue a ese rincón donde más fuertemente se habían clado las preocupaciones y al igual que una corriente de un río logra limpiar a su paso que sea que se había estancado, dejo que sea este flujo tranquilo de paz, luz, deshaga todos esos nudos de las cargas y preocupación soltándome poniendo un punto final en este preciso instante tomo conciencia que estoy libre para mí que justo en este segundo no necesito resolver nada es mi propio espacio en el tiempo para volver a recargarme volver a sentirme bien soltando Todas esas tensiones y cargas, el corazón, la mente, el cuerpo, todo lo que soy va quedando cada vez más y más liviano. libre luz y esta liviandad trae claridad en mi mente de cómo me gustaría sentirme justo ahora misma paz me hace sentir como puedo ir más allá hacia adentro a sentir ser interno que soy al ser que es muchísimo más que solo este rostro cambiante al alma que es tantísimo más que solo las cosas yo, la energía viva espiritual, sutil, que le da vida a este cuerpo, puedo soltar también todas esas ideas limitantes, pesadas como cadenas que estuve cargando por tanto tiempo sobre lo que creí que tenía que ser yo que me encasilló me limitó y me hizo sentir tan vacía ya no necesito esa carga porque estoy sintiendo lo que soy realmente. El alma no conoce límites. La energía espiritual brilla eternamente. Así, justo uh -huh. en este preciso instante, vuelvo a sentir la grandiosa fortuna de ser esta alma única y especial. Yo comparto con tantos seres en este mundo y con cada uno desempeño un papel diferente. Puedo apreciar lo que cada uno de esos seres maravillosos aportan a esta enorme historia humana. Y puedo también tomar conciencia de lo que el alma que soy yo bien logra aportar de la forma en que siento expreso existo ninguna otra alma lo hace igual de la forma en que yo lo hago en que percibo mi existencia cuando vuelvo a sentir que soy esta alma especial es única yo no soy cualquiera Y puedo sentir desde el corazón como un dulce sentimiento de aprecio, cariño, respeto, valor por mi propio ser ha regresado hacerme sentir tan estable y despierta en mi conciencia que en realidad a pesar de los retos de esta vida el alma que soy lo que soy y siempre he sí. sido. Es tan afortunado que el alma no necesita mucho para sentirse bien. Es solo volver a sentir lo que realmente soy. Y así tan sencilla y fácilmente volver a despertar mi fortuna. La fortuna elevada espiritual de volver a entender que con cada pensamiento que me acerque a sentirme esta alma que en realidad soy volver a despertar los ingredientes esenciales de mi propio ser Despertar lo que conforma mi alma, el amor, la alegría, la luz, claridad, sabiduría, paz, pureza me voy sintiendo naturalmente tan plena y la fortuna de existir feliz naturalmente feliz Se vuelve mi derecho. Se vuelve mi propia experiencia, sintiéndome profundamente libre de ser lo que soy. y por unos instantes me doy el permiso de tomar ese derecho y desde el corazón sentir como esa llamita de alegría toma vida y se vuelve real y dejo que el alma que soy baile en esa dulce libertad del corazón, libre, alegre, feliz. De esta conciencia que dentro de mí hay una fuente de entusiasmo de fuerza de luz esa energía que es eterna que trasciende un cuerpo esa fuerza metafísica que es tan cercana a la fuente al Ser Supremo el océano de paz el océano de dicha mi dulce Ser Supremo esa conexión incrementa el empeño la motivación que hay dentro del ser despierta otra vez ese sentimiento de que todo es posible gracias a que me ayuda a armonizar entusiasmo más recibo el poder de tolerar tolerar es aprender a desidentificarme de la ira en sus diferentes formas Sí, a veces hay malentendidos, a veces hay frustración, a veces hasta hay enfermedades que no espero, pero nada de eso cambia con una actitud de ira. imponerse no transforma mi frustración. Así embebo el poder de tolerar. Tolerar significa soltar la ira. para comunicar con sabiduría o a veces con paciencia es como si esta capacidad de tolerar me sirviera como un escudo donde puedo ser humilde tan humilde donde desinflo esa arrogancia esa necesidad de tener la razón porque aunque la tenga no se puede imponer el poder de tolerar genera armonía para tolerar yo puedo cambiar sí. Con esta conexión tan pacífica, llena de amor de Dios, puedo cambiar yo, con madurez, tranquilidad. Yeah. desde este estado de autosoberanía Donde yo misma o yo mismo no me dejo influenciar por la frustración o por un rasgo de personalidad que no me gusta. Puedo tolerar y de esta manera controlar. Paz, mis propios pensamientos bajar la velocidad en ese bajar cuando mi mente está muy tranquila Es que puedo despertar otra vez la capacidad que tiene Dios, una fuerza de amor eterna. Sí, el amor es un poder más grande que la ira. Pero el amor nace de algo que no es físico. El amor es algo que tengo que despertar yo. Tanto me han enseñado que los demás son responsables de que yo los ame. Si cumplen mis expectativas, si me hacen feliz, solo entonces los amo, pero no. El amar no es responsabilidad de otros, es una energía metafísica muy pura. Y es mi capacidad, responsabilidad, despertarla. Porque si sí, yo soy dueña de mi capacidad de amar, y el amor tengo que reaprenderlo, despertarlo, alimentarlo y el mejor alimento del amor es la tranquilidad es la felicidad Transmito amor primero. Todas estas almas de esta sala. Gratitud. Que ese amor se expanda a la tierra, al aire, al agua. Que ese amor fluya hacia todo Centroamérica. Hay una energía metafísica pura, tranquila, de amor. Que es mi decisión. que ama, que me puede enseñar a amar, es el ser que nunca hace daño, nunca, Dios, el ser supremo. habiendo extendido la capacidad pura del ser, la voy a mantener despierta, la capacidad de gratitud, de buenos deseos, de amar, a ser consciente de que yo puedo generar en mi mente espacio silencio luz al conectar mi ser totalmente con Dios, el ser supremo, el alma suprema, cuanto más mi mente se enfoca en el alma suprema Fuerte, clara, está mi mente. Entonces, este es un mensajito que es cómo contemplar en las horas tempranas de la mañana. El mejor momento para el progreso espiritual es temprano en la mañana, ya sea para la oración, la meditación o la contemplación. Porque habiendo descansado durante toda la noche el intelecto está fresco y está puro. Para expandir nuestra conciencia, reconocer a Dios y conseguir mucho beneficio espiritual, la mejor hora es las 4 de la mañana. Seguro ya ustedes se levantan a esa hora, ¿verdad? <ríe> Es un momento invaluable para reafirmarnos y ver cuán cercanos estamos a la autorrealización. Los signos de nuestro progreso o de debilidad son claramente visibles. Esa meditación nos revela cuánta realeza espiritual estamos embebiendo.